Contingente se va a celebrar a la porquería de, del centro En verdad, tiene que ir, está en la calle de Moneda Seguro Te lo juro Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a hacer algo super cool Porque vamos a convivir, vamos a salir Vamos a conocer, cuando ya estamos afuera Aquí estamos muy cerca del Zócalo porque el día de hoy se celebra el desfile de la Revolución Mexicana Una fecha histórica, una fecha sumamente importante para todos, todos los mexicanos Tanto los que están aquí en México como los que están afuera de México Entonces vamos a dar un recorrido para ver, para conocer, para experimentar Cómo se celebra esta fecha tan importante en este país tan hermoso Así que aquí empezamos estado recorriendo alrededor del Zócalo para agarrar las mejores vistas de estos lugares Y me he encontrado con este tipo de carros en todos lados Como que están bordeando o rodeando todas partes Yo no sé para qué los utilizan, pero... Supongo que es como para tenerla, como para controlar la seguridad del lugar. Qué educada esta gente, yo estoy grabando y <risa> ellos se frenan allí como para que yo termine de grabar, pero nada, solamente era para ver ese vehículo que me llamó muchísimo la atención. Por ahí me encantaron muchísimo, de hecho, yo lo veo y me quiero montar, parece hasta nuevo, está súper cool, así que voy a mostrarles algunos que he visto en todos estos alrededores, aquí cerquita de El Para entender un poco sobre la Revolución Mexicana, primero que todo hay que saber que en 1910 surgió un conflicto entre el pueblo y el gobierno mexicano que tenía para ese entonces más de 30 años en el poder. Y tienen que saber que con esto nace el ejército constitucionalista para restablecer el orden constitucional aquí en México con todo esto de la Revolución. Y pues obviamente después de un montón de disputas fue que se logró firmar el tratado Teoloyucan Yo estoy segura que no se dice Teoloyucan, que mi acento está pésimo, pero ustedes me entendieron Y pues este grupo luchó para dar la paz, la libertad al México que conocemos el día de hoy, un México independiente también se crearon instituciones educativas, se creó la educación laica y gratuita para todos, todos por igual. Esta guerra duró más de ocho años y la revolución permitió que las cosas se repartieran de una forma más justa, repartiendo pues obviamente derechos y obligaciones para todos los ciudadanos de este país. En esos momentos pensé que el sufrimiento de mi pueblo había terminado. Sin embargo, esto no fue así. Como representante de la Armada, el vicealmirante Otón bello Blanco, del Distrito Federal, llegó su gobernador, Eduardo Iturbe. Para el 20 de agosto de 1914. Gente, ¿escuchan eso? Son como que los fuegos artificiales o como que los pirotécnicos de celebración en este día tan especial. De hecho, los escuché y quedé como que... ¿Qué está pasando y dice un señor atrás córrele córrele pero no no no está cura están celebrando cómo fue la revolución en aquellos tiempos es conmemorativo porque es una revolución hubo mucha sangre y aquí en méxico lo que hacen es un desfile eso es lo que nosotros hacemos para conmemorar a nuestros héroes patrios. lo que hacemos es un desfile eh, mostrando de actos simbólicos de la, de la batalla de la, de la Revolución. Pues ¿Ya fueron a, a la pulquería que está aquí en el centro? Te voy, a, te voy a explicar por qué. Se hace este desfile porque igual cuando se gana la Revolución entre el Ejército del Norte, bueno, la División del Norte y el Ejército del Sur, Ajá. Pancho Villa y Emiliano Zapata, al llegar aquí todo el contingente se va a celebrar a la pulquería de, del centro. En verdad, tienen que ir, está en la calle de Moneda. Seguro. Te lo juro. que Fue un buen revolucionario Un buen revolucionario las por la, ¿Por paz, paz, paz, por la paz, paz, paz. libertad sí. Tierra y libertad Fue su frase sí. Grande ¿Por qué es tan importante ¿No? para ustedes estar aquí Ay, Celebrando no, o conmemorando medio. la Revolución Mexicana? Oh. Porque nos dio libertad Celebramos un año más De de Panamá ¿Por qué estás aquí, mami Yo nací en mis tiendas. ¿Qué estás celebrando hoy? A ver... Sí, sí. ¿A dónde aprendiste eso? ¿En la casa o en la escuela? Eh, no, en, la escuela. escuela. en las dos. <risa> en las dos Oiga, qué bonito ver una familia acá celebrando este día tan especial Me contó también este, mi bisabuelita, la vuelta de mi mamá sí, le contó a ella a su hija y le contaron a mamá que cuando fue la revolución, ella la vivió y que cuando vine sí, tenía cuatro años mi abuelita cuando wow. la revolución este que estaba matando personas y como le estaban matando mucho mi abuelita se fue hasta que acabó la revolución se escondieron en cuevas y comieron por años que cocotes. Wow, qué bonito de verdad conocer esta historia tan bonita y obviamente el sentir que tiene esta familia de estar aquí es porque también su familia de alguna manera pasó y vivió lo que fue la revolución mexicana Qué bonito de verdad la gente que estaba por acá compartiendo no pues pasaron ahorita los de los veteranos del de de, escuadrón 201 puro veterano de guerra cuando serio? era la segunda guerra mundial fueron a la segunda guerra sí. mundial oh, fueron los que wow. me, el escuadrón que mandaron fue el 201 wow impresionante puro veterano pasando ahorita bueno los que quedaron ya los que quedan <risa> y pues todos hola. los mexicanos que nos vean Gracias. aquí reservando a no sé la, de la de revolución mexicana no canadá eso <risa> Villa fue el que nos liberó este día fue cuando los mexicanos pudieron ser del Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. Yo me estoy viendo cómo sí. en nuestro querido México. Sí. Gracias. ¿Por qué te gustan los videos? Pues por sus comentarios, por hablar muy bien de los mexicanos. ¿Por qué es tan importante para ustedes conmemorar esta fecha, 20 de noviembre? Pues porque hubo un cambio... Muy bueno en México Es el día de la, de la Revolución Mexicana Mucho, muy importante para nosotros o Se abrió un arma del pueblo en contra del, del gobierno Y en este momento nos encontramos casi que en la parte de atrás del Zócalo Donde está pasando todo como que el espectáculo la presentación, la conmemoración Es justo en el Zócalo Donde hay muchísimas figuras pues importantes Y como que reintegrando un poco lo que sucedió Y contando la historia de aquellos tiempos Del momento de la Revolución 1910 Y por acá si paseamos hay unas cuantas que cuentan también mucha de la historia de México. Entonces es súper importante como quedarse la vuelta por aquí y de manera muy sencilla como que aprender, entender y comprender la importancia de México para el mundo. Una de las cosas que yo admiro muchísimo y que me encantan de México es la creatividad que tienen en este país para poder contar historias. Y esto lo digo porque hace poco pasamos cerquita, así como de una de las entraditas para ir a ver el show en el Zócalo y cuando íbamos pasando, pues nos dieron unos folletitos en en donde había, como que te contaban la historia a través de un tríptico, la historia de México. Y eso fue súper bonito, súper genial, porque pudimos entender de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más fácil todo lo que sucedió desde 1910 para acá. Bueno mis amores, aquí es de justo detrás de lo que es el Zócalo Y hago el cierre de este video Espero que hayan disfrutado un montón el desfile de la Revolución Mexicana Así súper importante poder conmemorar estas fechas tan puntuales, tan importantes Que marcaron la diferencia en este país y Yo soy Catherine Boyce, espero que han disfrutado muchísimo este video Por favor si les gustó denle me gusta, compártanlo con un amigo Y sobre todo suscríbanse a este Canal. Estoy explorando este hermoso país y trayéndolo a ustedes lo mejor de él Para que lo conozcan, para que lo disfruten Y recuerden gente que Gise también subió un video a su canal Entonces lo voy a dejar aquí abajo en la caída de información Para que apenas terminen de ver este video se pasen por el canal de Gise Y lo vean allí por favor comentenle, allí vengo del canal de Catering, Así que nada gente, los amo demasiado Espero que sigan disfrutando de este canal Y mañana, mañana a haber un nuevo video, no se lo pierdan Y antes de irme tengo que avisarles que estoy haciendo una dinámica en mi cuenta de Instagram para todos los que quieran ganar llamadas privadas completamente gratis. Por favor, pásense por allá y empiecen a seguirme porque ya pronto anuncio la dinámica. Los dejo con un beso enorme, los amo demasiado y hasta pronto. Bye, bye.